Llegamos a Malasia, un país eh, de Asia, musulmán, eh, de religión, que está al sur de Tailandia. Y vamos a recoger la maleta para visitar este hermoso país. Bueno, digo hermoso, pero ni lo conozco. Y ya se ve que la gente sí es de religión musulmana con la ropa que se tiene detrás. Bueno, vamos a ver cómo es el país de Malasia en Kuala Lumpur. Y ahora toca un metro hasta un barrio que se llama Chinatown, barrio chino para ver eh, donde yo hotelas que me dijeran que, bueno, el señor internet me dijo que es barato pero está chévere el metro de la ciudad de Kuala Lumpur o sea, lindas vistas y está un poco lleno con el Zorapico. En la India se puede ver algunos templos partes hermosas como eh, templos, creo, eh, con dragones, vamos a ver adentro como se ve, desde el tanto río huele a fuego, es como velas, por eso huele a fuego, y ahí como obras, como frutas para los dioses esta vamos a ver qué hay en el centro comercial de Kuala Lumpur en el centro y ver si se ven tiendas raras para explorar les vamos a ver que parece como muy grande veremos eh, qué hay de raro y encontramos un Juan Valdés café colombiano en el centro comercial de Malasia. Algo muy increíble que haya un Juan Valdés exportado. Yo pensé que solo había en Colombia o en América del Sur. Pero no. Sabe que aquí en Colombia también hay. Eh, en Malasia. De arriba del centro comercial de Kuala Lumpur. Está muy grande. Creo que es uno de los más grandes. ...de los centros comerciales del país, y bueno, igual no habrá mucha visita porque el Centro Comercial es un centro comercial. y me da miedo ahora el vértigo de caer el celular o de caer yo, bueno, está como si sí, da un poco de miedo el, el hueco, ahora abismo. Bueno, entonces, eso es el centro comercial del centro de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. estamos en el centro cerca de las torres gemelas no de la de las de, de Estados Unidos que fueron destruidas pero las de malasia Aquí se ven las dos torres gemelas petronas se llaman las torres petronas se ven atrás pues son esas y hay otros rascacielos por allá pero se ve bastante bonito el centro y allá más eh, otra vez más, eh, edificios grandes, Aquí estamos muy en el centro y se puede notar mucho que todas esas torres grandototas. acerqué un poquitín a la plaza donde todo el mundo toma las fotos de las Petronas y allá vamos a ver cuánto vale subir a esas torres y otra torre también que me quiero subir este edificio es chistoso porque hay mucha hierba o sea como hierba, con muchas, como bueno, no sé, creo que matas entonces vamos a ver cuánto es para subir arriba Aquí estoy muy eh, abajo de las torres. Eh, vamos a ver entonces eh, cuánto vale entrar. Cuánto vale subir, perdón. Nos vamos a entrar con una moto. Petronas. Bueno, las torres petronas, ni sé porque se llaman petronas. Y hay una moto para los que les gustan las motos. Y unos carros de. ¿Cómo se diría en español? ¿Fórmula? Fórmula 1, sí. Los carros de Fórmula 1. Aquí. Y resulta aquí como un centro comercial. Dentro de las Torres Petronas. Muy bonito. Con música India, de la India. Una vista desde arriba ahora, de este centro comercial, debajo de las eh, Torres Petronas. Como siempre, unos grandes centros comerciales en Malasia. Bueno, y muy detrás de las torres Petronas hay un lindo lago, una huerta, pero no, no hay pescado, es lo malo. Bueno, como una zona verde dentro de la ciudad, muy chévere, hay orquídeas y cosas así. hay muchos y muchos árboles en el parque pero chévere era un pedazo de verde dentro del, de la ciudad ciudad parece estar en, en el bosque amazónico una selva amazónica pero no estamos en Kuala Lumpur y huele muy rico a naturaleza incluso se puede bañar en este bueno lago podemos decir o sea que chévere estar en la naturaleza dentro de una ciudad y hay un puentecito Vamos a ver la vista del puente, está haciendo mucho calor, aunque no hay nubes, eh, son, eso es lo triste, solo hay nubes, pero hace como 30 y algo. Y aquí entonces podemos ver otra vez, vamos a acercarnos tal vez a donde se puede bañar. Vamos a subir a esta torre que está atrás, ni la veo, ah sí la veo. Esta torre que se llama la KL Tower, KL Tower, torre. Vamos a visitar arriba y ver cómo es la ciudad de Kuala Lumpur, desde arriba y un poco sudado por subir, pues no son escaleras pero mucha subida, bueno igual veremos cómo se ve la vista. Llegamos arriba de la torre KL eh, Aquí hay un observatorio Donde se puede ver Toda la ciudad de Kuala Lumpur Se ven bonita Y bueno, estamos como No estamos tan arriba que este, La torre me lleva como 400 metros Estoy como a 300 metros porque es Más o menos la torre Eiffel Pero igual la, la vista ya es bastante chévere Y vamos a ver si se pueden ver Ah, sí, ya las veo Las torres Petronas, las del centro donde estuvimos que se pueden ver desde lejos obvio eh, para ver cómo se ve de aquí hasta allá son como no sé dos kilómetros o uno y medio por ahí a ver cómo se ve la otra torre aquí está en este esta ventana ahí no sé si las ven las torres petrodas están por aquí estas son las torres gemelas que se ven desde aquí bueno, desde aquí no parecen tan grandes, pero obviamente son un poco más grandes que esa torre. Estamos en un barrio que se llama Little India. Bueno, como lo dice el nombre, estamos en la India, pero en Malasia. Son restaurantes indios, muchas decoraciones, músicas de la India, ropa, pashmina, todo lo que es de la India. Bueno, ya había hecho videos de la India, si se acuerdan, hace como casi dos años, pasa rápido tiempo. Entonces, está haciendo mucho calor hoy. Y hay muchos, pues, tiendas. Y también está un contraste entre la modernidad y lo ancestral, porque aquí hay otro comercial grande y aquí hay como mercados eh, más tradicionales más caseros eh, bueno entonces estaba comiendo en un restaurante indio y muy rico y obviamente cuando es indio en general todo es baratico y, y me imagino que muchos mierda pasó por el mal camino mucha gente es de la india aquí pero no sé si los indios que están aquí hablan de la lengua de Malasia, el male, malasiano. <risa> no sé cómo se dice el gentilísimo. Pero igual se nota que igual eh, sí, que hay mucha inmigración en el país de la India porque hay mucha gente que parece ser de la India y otros que parecen ser muy chinos de, de China, pues había mucha inmigración también de China. Pues la diferencia es que son un poco más blancos, creo, creo. aunque es difícil a veces distinguir quién es chino o quién es de Malasia aunque los de la India se, se, se, se no se da cuenta rápido porque son más trilleños y ya, pues, yo pensé que era un país muy musulmán pero no, no hay tantas mezquitas y... pero sí lo que sí es chévere es que la verdad se mezclaran bastante por ejemplo estuve en Tailandia y solo había tailandeses en la India solo hay indios pero aquí sí me parece que hay de, hay de todo bueno, sobre todo el mundo asiático porque tampoco es que habrá mucha inmigración francesa aquí O sea, obviamente hay turistas pero inmigración no creo pero bueno Vamos a ver otras partes bonitas de Malasia. Estamos en el barrio chino Chinatown. De Malasia de noche. Entonces este barrio es famoso por comprar pues cosas falsas, pero baratas. O sea, no quiere decir falso que sea malo. A mí me gustan las cosas fa falsas, las camisetas falsas de fútbol, relojes falsos. Soy falso, no me Bueno, hay cosas falsas aquí y bueno es un barrio con, también con restaurantes bastante chinos y pendiente de todo, decoración, souvenirs, muchas cosas para vender y comprar y obviamente todo lo que es de China hay que negociarlo o sea que por ejemplo te dicen una, un precio pues obviamente hay que bajar y bajar y bajar porque son precios muy altos que te ponen cuando son cosas rebaratas pero bueno aparte de eso es un buen barrio entonces Chinatown de Malasia de Kuala Lumpur igual um, no hay muchísimas cosas no hay templos por acá solo mercado solo vender cosas y comprar cosas prácticas bueno veremos más otros barrios y se escucha incluso la cumbia alguien pidiendo cumbia y hay mucho reggaetón también No, estoy en China, estoy en la calle Jalanalor, donde se encuentran muchísimos restaurantes asiáticos. Entonces voy a ver qué voy a comer de asiático, obviamente. Pero hay mucha, mucha, mucha, muchas eh, opciones, como por ejemplo aquí... Ay, cosas re baratas. Sopas, cosas así, a un euro Comida tailandesa. Bueno, mejor voy a encontrar uno y lo comemos juntos. Bueno, vamos a comer un kebab en Malasia con... Hello, we are welcome. Estamos con el actor eh, Río en, eh, en la Casa, a casa de Papel. We are welcome, we are Vamos a preparar un kebab, comer un kebab con eh, Río Y vamos a ver qué tal es el, el kebab acá. We are Bueno, ya llegó la comida, que es como un kebab shawarma. Es más o menos un kebab. Y es como pues comida de Turquía, pero me gusta comer... A veces comida árabe, bueno, obviamente que en cualquier país quería mostrar un kebab, pero es que kebab de aquí, los de Turquía y de Francia son un poco diferentes, bueno, buen provecho.